Hola Carl, ocupado eso espero ¡Ya me conoce, oficial Tenpenny! Sí, te conozco Carl, lo sé todo sobre ti No me toques, pezuñas de cerdo Así es Carl, no te quito los ojos de encima Ah sí, me vale verga ¡Te vigilamos Carl! ¡Hijo de puta! ¿Qué fue todo eso, nené? Dímelo tú ¡A la verga! ¡Se meten en todo! ¡No puedo ni cagar sin ni encima! ¡Al diablo con él! Sí, supongo. ¿Qué pasa en realidad? Oye, pensaba en dar una vuelta. Los Street Deep mencionaron algo que puede hacernos entrar más en el juego. Ok, me apunto. ¿A dónde? ¡A la estación Unity! ¿Qué buscamos, Smoke? Unos vagos tontos reuniéndose con unos rifas de San Fierro para cerrar algún tipo de trato. San Fierro? creí que los norteños mexicanos no se mezclaban con los vatos de los santos. Ni puta idea. Parece que son aquellos. ¡No, si putas, los hijos de puta se vieron en la cara. Hay que atrapar a esos idiotas. <risa> <risa> Sigue ese tren. <risa> ¡Acércame, CJ! ¡Que me reviento a esos hijos de putas! ¡Cuádrate, CJ, para que pueda dispararles! ¡Tren en contravía! ¡Súbete por la derecha, CJ! ¡Los putos ojos, CJ! ¡El tren! Muévete negro! ¡Voy a hilar esas cacas! Ya, ¡Larguémonos antes de que venga la policía! Solo teníamos que seguir el maldito tren, CJ. Solo teníamos que seguir el maldito tren, CJ. ¡Ayúdenme!